Ay, qué cosa. Farina sigue en fuego, se siente descaradamente apoteósica. Farina, la cantante colombiana que hace una semana fue la sensación femenina en Premios Hip en Capcana, retornó el fuego corporal exhibido en las playas dominicanas y este lunes publicó fotografías provocativas que generaron... Un Ay, aluvión de reacciones en las redes sociales. Me siento Ay, en la mejor etapa de mi vida, rodeada de las personas que amo, las correctas, haciendo todo lo que quiero y sintiéndome descaradamente apoteósica. Escribió Farina en el post. Pero Farina se ve muy saludable en esa foto. ¿Eh? Se ve bien ella. ¿Te gusta Farina físicamente? Me encanta Farina. Te encanta sí. farina, No okay. me gusta cómo ella rapea. Diga, eso, alma, no, no, como, alma, alma, no, es el premio. Ay, no, hay no lo voy rapeando. No, eso, no, no, no, porque ellas, ella, ella, ella tiene que entender encanta. que eso, no, pero que eso es un artista. A ella le gusta a quien te gusta. No, no, no, yo dije física Escúchame, físicamente, no dije. Sí. Físicamente te gusta ella. Se ve bien, Farina. Sí, pero si te gusta o no, físicamente. Sí o no. Pero que no, no, no okay. ah, pues sí, se, se ve bien, que tú digas sí o no. Ah, pues ya eso lo queremos saber. Pero si se ve bien porque me gusta. Sí, si <risa> sí, sí se ve bien porque claro, me gusta. Claro, no, no, eso no, es una no. Es muy elegante. Hazte frito con salami. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, muy elegante, muy sexy. Frito con salami, que se haga. bien ya quedó loco <risa> quedó loco ahí mismo a mí me gusta como ya rapea ya no. a mí me muy buena ve, bueno. Esa no, me, gusta. No me, tripea, me gusta como como sí, rapea. Sí. Ve tu ve lo freestyle ella ella rapea está, bueno sí sí, sí. si a ese si si Está muy saludable ella. Se ve. Los premios yeah. sí, ahí Ten, ten sí. por ese muy, pues muy criticada. Ella ganó el vestido, no perdió ella y con su vestimenta. Tienen <risa> ganó ella. No, tú, ¿tú tí quisieras tí quitarse a la vestimenta. Tú? No, no, <risa> no ¿Eh? tranquilo <risa> pero estaba muy linda, porque le, muchas fueron así con ese estilo de vestido. Pero como era en las playas, <risa> sí, así es. porque hubieron otras que incluso iban como vamos va buscando, buscando un. Uh, Ajá. Uh -huh. No, porque Kiko fue con una falda lo los Mi palabra no tiene límite. soy la élite. No me pueden descifrar ni por un satélite. La cabeza, el comité, de la calle me quité. Soy una empresaria los vomité. De tanto estudiarme ya tienen sobredosis. Soy un peligro, pero aquí traje tu dosis. Un poco de mí para quitarte esa psicosis. Yo no repito letra, me dice metamorfosis. Mayweather sin dinero no se monta el ring. Ya está confirmado que para llegar yo soy el link. Voy a retirarme billonaria como Kim. Roncarme a mí cuando vengo de Medellín, Colombia gangan, movies sin ser mula, ni rimas Pakistán, ni con bolos bam bam, si me retiro se cae el mercado, y tú vas a quedar como un muñeco ahorcado, no tengo enemigos, tengo fans culto que todos los días por Instagram me rinden culto y culto que lo único que ofrecen son Instagram. Señores, esa foto. Esa foto tan picante en las redes, ¿eh? Picante. Ella tiene bien. un par de días cayendo de atrás porque aquí también hay varias dominicanas que están picantes también en las redes. Una tal una tal Marte Heredia por ahí que está enseñando. ¡No! Está enseñando mucho lo insuperable. A ver, te... ¿Están no, no, pero están enseñando, honesto No, no, no, no, no, no, no, momento! ¿Qué, no, no, Cuidado, no. Y Marta Heredia. Marta Heredia está fuerte. Marta Heredia, Marta Heredia está está, pero je bebé. Ay, ay, pues está hoy desasiteado. No, pero que lo hemos dicho. No, pero pues esto es increíble. ¿Y qué es lo que está pasando con este muchacho? Bueno, pues tú estás hoy en capela. No, pero farina cualquiera de control así, mira cómo estás tú. No, no, yo no, yo le admiro su talento. Sabe que Yo tengo ojo para más nadie <risa> y, Es un hombre casado ay, Pero que una cosa no ay, tiene que ver con está. la otra no, no, Ella es usted, muy ah, si No, no, no, se no, no. Hicieran no, no Una no, cosa ella, es que No, tú, no, una cosa ah, es ah, que tú No, ¿tú te te te gusta? Gusta? no, una no, cosa no. es que tú No, no, no Estamos le... reconociendo lo bella que ella no, es No estoy diciendo que me gusta Yo te hice una pregunta a ti ahorita Pero si te gusta tú no te vas a casar No sé si tú te vas a casar con ella Por Escúchame lo que yo te pregunté ahorita Cálmate. y ¿Te gusta a ella? Dijiste que sí que se tú me estás bien. preguntando a mí y yo estoy diciendo se ve bien y es muy no elegante. Ah, por, antes de eso, lo que, que me te... gusta, pero yo no lo he probado. <risa> <risa> bueno, fue... <risa> ¿Tú entiendes? Ay, cuidado, Una eh, casada. casada. tranquilo. No, pero eso no, mismo con con dije gato yo. Como un arriba. <risa> cuidado. No mucho talento. Con la sí, Colombia sí. tiene mucha gente. El Mira y la gente, la gente está en un error. El que se pegue en Colombia, El dominicano que se pegó en Colombia o se pegó en México, si quiere que no suene aquí. Millonario. Porque son países muy grandes Latinoamérica. La música se expande más rápido. Los sí. merengueros en su tiempo. Sergio Vargas tuvo un tiempo en Colombia. Que era el número uno. Y todavía. Y el, ¿Y el, el que se han hecho ricos. ¡Carolina! Sí. ¿Por qué te fuiste sin un estadio lleno? Oye. Y aquí lo traen gratis no quieren ir aquí a ella, Ya a ver, lo ¿no? saben. Para que tú veas. <ríe> no, es. he visto en YouTube. Sergio Vargas. Solo en unas patronales que hacen en, en, en Cali, me parece, y se sí. yo vaya cantando y esa gente, todo el mundo brincando y gozando, aquí tú lo traen gratis, no queden. Sí. Y en, eh, y en Venezuela también, se acogen mucho los artistas. En ese. Ah, ah. Y en México, que se pegó en México, ya. Si quiere que no coja para ningún lado. Hubo un artista, un dembocero que se pegó en México, el Chuape. Sí, ah, pero el Chuape coronó. ¿no? El, el Chuape ahí en tanto cuarto que ya ni le interesa la música. No, el Ch <risa> sentido, entiendes? El Chuape se paró, se pegó en México, hizo un comercial también allá en México. Sí. Ahí, fue, ahí fue que ese hombre se buscó, lo suyo. Un Chuape. comercial le dieron un dinero también. Un dinero bueno. Uno, un, me no. acuerdo que él vino aquí, en ese mismo tiempo le di, le dieron eso, él vino aquí a una entrevista con, con Ale Díaz, aquí mismo en este canal. Sí. Me, me acuerdo yo la vi yo, que él vino de México y vino aquí a, a, a este canal, al canal 10, el Chopper. Acuerdo. Yo estaba tratando de que le promocionó una música, pero que no estaba en eso. Un, un hombre ligado ya. Con mucho dinero, porque fue que <ríe> eh, eh, salió en algo, una firma, ¿no fue? Sí, sí, sí. No, fue, eh, una firma y, y no y se pegó en México. Derecho y a derecho. contrato de, de una, creo que fue de motocicleta, ¿no? Era o, o de una compañía, de, de Ah, no, que de usaron su música, su música sin permiso, fue. José ah, okay. vino y le dio, y le como, ya tú sabes, un dinero que no quiere vender. Yo vi el Chuape una bomba en Santo Domingo. Y después pues fue el presidente que llegó. <risa> no, así calado, así calado, fue. No, está bien. Coronó. Una digo, fritura. Otro también que, eh, que, se, que está pegado eh, todo el tiempo en España y tiene su dinero y aquí no suena. Es eh, a Tommy Otro güey. A Tommy Otro wey. Ese lo no, no, ha tocado ¿Eso? de Viguera. Eh. Ajá, es el que. Ah, oh, la vaina está. Vaya, yo sé para qué. Dale, no sí, dale, me enfoco en tu pecho. Ey, así, no, sí, hey, hey, hey. Hey, hey. Con eso fue que el hombre se pegó duro. Palante, palante, palante. Y usaron su música y le mandó para Pues bien, búscame una, a uno de otro güey ahí, que ese muchacho no, es de no, aquí. Se, eh, lo han tocado DJs es fuerte. Eh. Pues, Entonces eh, lo hay eh, eh, eh, sí, En eh, estadio palante, lo he visto. En no, no, sí. cuando tú vas a un party de un DJ de esos fuertes, tú sabes que son estadios que ellos te llenan: de Viguera, eh, DJ Khaled. DJ Khaled. Wow, Khaled. wow. wow eso, que inglés que, los... inglés, que inglés, que inglés. Wow, sí, wow. Un DJ duro. ¿Tú lo conoces? Tú ya lo conoces, Y quiero decir con esto que hay, hay veces que los artistas dicen: No, yo me quiero pegar. Eh, no, que se eh, sigue, sí, eh, que quieren pegarse aquí. No, eh. legal. No. Eso es bueno que usted para allá, Ecuador. Esa gente que sí que, de que ¿Ah, Dios? te consume. Hay mucha mucha gente. Exacto. El grande país, México ya. Exacto. El sol de México, Luis Miguel, y es de Puerto Rico. ¿Eh? <risa> Para que tú veas. <risa> Luis Miguel y, y es de Puerto Rico. Claro, es boricua y han, y, han, y han echado su vida en México. Cantando un estadio, tú sabes de todo. Sí, yo yo que, pensé que ese sí, hombre era mexicano, no, sé. ¿Eh? no es boricua. Tienes que... conocerme <risa> <oportunizarme risa> más. ¿tú ...utilizarme más. ...utilizarme más. una cancioncita de, que... de Tommy para que la gente sepa de quién estamos hablando. <risa> Ahí está a Tommy otro güey. Ese es uno de los jóvenes artistas de este país que no suenan aquí pero en España están el suelo europeo están acabando así mismo es ¿Eh? tendencia número uno y esto pero con que seguimos